Hey, what is going on, guys? Welcome again to my channel. This is Ruben from Colombia, and for those who don't know me, um, I'm 26 years old. I've been on, um, I've been here on YouTube for uh, three and a half years, more or less, and that is exactly the time that I have been uh, using YouTube to share my my progress in English and also to use this channel as a as a platform to speak the language, so yeah that's basic basically what I've what I've been doing here, and now I am making this kind of videos in Spanish, to teach English. So if you're interested in uh, learning English, uh just from the beginning, if you're not actually understanding this, but you can actually do it right now. Les voy a dar también unos ejemplos como pueden hacer ese tipo de incorporación para que lo tengan en la mente, ¿listo? Para eso, quiero hacer algo en paralelo. Mientras les enseño inglés, voy a aplicar ese mismo conocimiento al aprendizaje de alemán. Para que se den cuenta que eh, se puede comenzar, si no sabes nada del idioma, se puede comenzar con algo básico, básico, y... La idea es que yo vaya avanzando al mismo tiempo que vas a conocer ¿Listo? Vamos a incorporar eh, una frase negativa ¿Listo? Entonces vamos a decir He is not my friend She is not my friend ¿Listo? We are not friends We are not friends You are not friend You are not my friend ¿Listo? Entonces si se dan cuenta es simplemente agregar Not, ¿Listo? A la frase Y De esa manera para I am not I am not your friend I am not in Colombia No estoy en Colombia I am not, uh, not In, in the school No estoy en la escuela ¿Listo? Entonces eh, Ya después que tengamos eso Sepamos negar Vamos a ahora incorporar la parte de Hacer preguntas, para las, las preguntas de la misma manera O sea, se necesita que practiques, digamos, como que relaciones, objetos, señales, digas eh, de la siguiente manera eh, Lo que vamos a hacer es, vamos a ordear el pronombre Simplemente vamos a decir, are you my friend? si ¿Sí? La forma directa, la forma de, de afirmaciones es You are. Para hacer preguntas decimos Are you? Is she? Is he? Are they? Are they friends? Are they in Colombia? Are we in trouble? Estamos en problemas. Eso, de esa manera. Ahora como se dan como se dan cuenta son simplemente que ustedes Comiencen a utilizar esas, esas esas palabras y las vayan eh, utilizando, ¿listo? Las vayan eh, tratando de hacer ejemplos. Las vayan haciendo de la manera. La forma en que lo estoy haciendo el alemán es de esa manera. Ich bin Ruben. Ich bin Ruben. Du bist meine Fronten. Du bist meine Freunde. Eres mi amigo. Du bist meine Freunde. Er ist meine Freunde. Er ist meine Freunde. Uh, sie ist meine Freunde. Aber in Corpore, wir sind kein Wir sind kein Freunde. Wir sind kein Freunde. Ahora, quiero que hagamos esto. Mm. No tengo celular. Bueno. Ok, perfecto. Dale. Haz el ejemplo. Ok. Sí, porque ahorita estoy grabando el audio. Listo, bueno. Pues? No puedo. No puedo. Ok. Ok. Bueno, entonces el ejemplo es, es hacer hace algo parecido a lo que les estaba explicando, pero esta vez vamos a hacerlo desde... el eh, Vamos a utilizar esta aplicación, traductor de Google. Y para eso vamos... A ir aquí, en este caso alemán, y voy a decir las frases que quiero incorporar. Listo, en este caso voy a utilizar el verbo to be. Voy a aprender a decir algo más. Vamos a ponerlo aquí en español y vamos a decir: mmm, Por favor, escucha esto. Lo escuchen acá. Sería Vita, entonces ¿listo? van a armar una frase. Hey, por favor, escucha esto: eh, tú eres mi compañero de clase, pero ella no es mi compañera de clase. Vamos a, tra a tratar de decir eso en alemán y vamos a, a decírselo a la inteligencia artificial de Google a ver qué tal no fue. Listo, entonces Vita, en su caso lo hacen desde inglés. Vamos aquí a hablar, conversación. Tú clase, camarada, pero... Por favor, escucha, ustedes son mis compañeros de clase, pero... Ajá. Bueno, ya se pueden dar una idea que de esa manera lo van a practicar, ¿listo? Lo eh, pueden usar desde el PC, desde el computador, de hecho es, es un poco te pueda escuchar muchas más frases, puedes utilizar esa herramienta para aprenderlo importante, lo importante es que manejes el verbo tu Listo, que lo tengas bien asimilado como tal que no se te complique referirte a, a tú, no, no se te complique cuando hables de tú mismo I, you, no confundas eso, Listo. entonces nos vemos en el próximo video eh, si tienen preguntas pueden hacérmelas, las voy a estar contestando y nada, nos vemos Se cuida mucho y un abrazo muy grande